¿Te gustaría ver por dentro el comedor de tu colegio? Soy Enas Domingo, gerente del Colegio Lourdes. Desde que comenzamos la situación sanitaria COVID, el comedor ha tenido que ser organizado siguiendo las medidas de higiene y prevención marcadas por la Comunidad de Madrid. Actualmente tenemos tres espacios diferenciados. Las aulas comen los niños pequeños de infantil y primaria, en el comedor del edificio de los círculos, comen eh, todo primaria y eh, hemos tenido que también eh, utilizar el salón de actos que está ubicado en este edificio, el del instituto, para que coman los niños eh, de primero y segundo de, de secundaria. Diferentes turnos para mantener eh, la, la distancia. Eh, cuando entran en, en cada uno de los comedores, lo primero que, que hacemos es eh, la higiene de manos, tanto al comienzo como al final. Está siendo posible gracias a el equipo humano del servicio de comedor, eh, cocinero, personal de cocina, nutricionista, monitores y eh, la coordinación de servicios complementarios. A pesar de todos los cambios organizativos llevados a, a cabo, consecuencia del de mantenimiento de las medidas de higiene y, y, y prevención por el COVID, seguimos manteniendo los valores de los comedores de los colegios UN. La reducción de eh, ...proteína animal... ...marcando un día a la semana... Sin, esta, ...sin este tipo de alimentos... ...utilizamos productos de cercanía... ...y alimentos ecológicos. Mi nombre es Roberto... ...soy responsable de cocina... ...del comedor del Colegio Lourdes... ...y bueno, me ha pedido que os enseñe un poco... ...nuestra labor, nuestro día a día... ...empezamos con el menú de hoy por ejemplo... ...llevaríamos unas judías verdes... ...utilizamos vapor... ...debido a que es una cocción mucho menos agresiva para la verdura en sí que cocerlo al método tradicional hervido. Los dientes se mantienen mucho más vivos, más enteros. Puedo enseñar un poco del segundo. Bueno, esto es una salsa que ya tengo hecha. De segundo hoy tenemos eh, pollo al curry. Eso sería una salsa de verduras con curry que tenemos aparte. Y esta sería la primera parte de la carne ya terminada y prácticamente para servir. Por supuesto, siempre de temporada para que necesitemos menos recursos para extraer ese producto de la tierra de la manera menos lesiva, digámoslo así. Y, por supuesto, proximidad. Cuanto menos transporte necesite ese producto, eh, menos CO2 necesitará para llegar hasta nuestro centro y de nuestro centro a, al plato del escolar. Que Como no somos un centro al uso donde les venga la verdura cortada, congelada, tal, no, eh, eh, directamente a nosotros nos vienen las patatas, como las puedes ver allí mismo, todo en bruto. Con lo cual tenemos que pelar y seccionar todo, toda la fruta ecológica, toda la hortaliza ecológica. Este es el yogur que vamos a llevar ahora, yogur ecológico de postre, pero no de una manera convencional. Lo que vamos a hacer es batirlo junto a plátano para que así el sabor se lo dé una fruta ecológica natural y que el azúcar que tenga sea solo la presente en la fruta con la que lo batimos. Yo soy Toñi y soy la encargada de comedor, de cocina. Los chavales cogen la bandeja simplemente, pasan por aquí, nosotros les servimos primer plato, segundo plato, ponemos la fruta, los vasos y los cubiertos. Ellos no tocan nada más que la bandeja. En cocina somos 10 personas, con pues el cocineros, 15, las chicas de office que al mismo tiempo van a servir a las clases y yo que estoy aquí en línea, más otra persona de... De nutrición. Yo soy Marta, soy la nutricionista del cole Lourdes y me encargo de todo el tema de las alergias y intolerancias de los niños. El procedimiento que tenemos para que no haya ningún problema de ninguna equivocación es que el día anterior ponemos de acuerdo entre el cocinero y yo todos los ingredientes que se van a poner en la receta del día siguiente. Teniendo en cuenta todos los menús que están subidos a la página web de las diferentes variantes de alergias y intolerancias, vamos sacando el número de raciones de los platos diferentes que habrá que servir al día siguiente. Hoy tenemos que comer de primero judías Verdes, que como veis aquí, pues los niños que tienen alergia a los judías verdes se les va a dar sopa de verduras. Luego de segundo tenemos para toda esta de la línea, polla al curry. Entonces el polla al curry tiene de varios ingredientes que hay alergias, como es el tomate y el brócoli. Tenemos algún niño que no toma carne, eh, vegetarianos o veganos. El pan de los celíacos eh, se hornea para que no haya ningún tipo de trazabilidad con el resto de de los panes de la línea, de los niños que no son tienen alergias y entonces pues, se tuesta en un hornito diferente. Los niños que comen en las clases y son alérgicos, pues antes de, de que vengan se, se mete todos los platos, etiquetados con el nombre de los niños para que no haya equivocaciones, que no los que se llevan en termos a las clases. Y los niños que pasan por la línea, que sean ya más mayores de primaria, ellos me conocen y me preguntan siempre, ¿hoy puedo comer? y entonces si no pueden comer lo de la línea, pues yo les sirvo directamente la comida, el primer plato, el segundo plato. Soy eh, Miguel Cascales, el coordinador de, de monitores del Colegio Lourdes, de comedor. Como estáis viendo en algunas de las mesas, tenemos que andar con distancias de seguridad. Todavía hay cursos que por necesidad pues tienen que comer en las, en las aulas. Eh, estos cursos también son cursos de convivencia estable. Y bueno, pues eh, lo que se hacen es que se llevan unos carros de, de comida a las puertas de las aulas Y desde ahí se les sirve, se les sirve la comida El resto ya sí que comen en este en espacio este que estáis eh, viendo aquí Pero Tenemos todo eh, con las pegatinas, los accesos ya... Evidentemente después de eh, todo el curso que llevamos eh, realizándolo, eh, los niños ya saben perfectamente por dónde tienen que entrar, por dónde no, las instancias de seguridad que tienen que llevar. Ahí abajo también tenemos el lavado de manos. En la parte de arriba del instituto comerían la ESO, igual, todo esto también con su de desinfección eh, de mesas y de, y de sillas, trabajando diariamente de 23 y 25 monitores al día aproximadamente. Soy Patricia Delgado, coordinadora de servicios complementarios Yo me encargo de coordinar lo que es toda la parte de, de comedor, tanto de nuestra modalidad de 5 días como la de 3 días y todas las asistencias y todas las ausencias que tienen nuestros, nuestros alumnos. Y aquí tenemos esta parte que es la entrada, que por aquí entran parte de nuestros alumnos al comedor y aquí es donde ellos esperan, eh, hacen fila, se desinfectan las manos y, y hacen la entrada al comedor para recoger la bandeja y sentarse en sus en sus sitios. ¿Cuál es tu comida preferida del comedor? Eh, la lenteja. Sí. El huevo. ¿Qué es lo que más te gusta a ti? Todo. <risa> <risa> <risa> lo mejor son las salmonitas y el que con también Las y también hacen hamburguesas de, de lentejas. <risa> El pollo